Bien, buenos días con todos. Eh, vamos a retomar las sesiones de la semana pasada y esta semana del curso de Introducción a la Ingeniería Industrial. Estamos en lo que es la semana 2, la parte de... Eh, perfil del ingeniero, eh, campo de laboral, voy a eh, desarrollar y el futuro ¿no? de la ingeniería eh, y las organizaciones de ingeniería, <coughs> las organizaciones de ingeniería industrial. <coughs> eh, ya llegó el delegado, delegada. ¿Quién es? ¿Está? A ver. Sí, buenos días, profesor, soy yo. ¿Cómo estás? Yo soy Silvano Núñez. Bueno, buenos días. días. ¿Cómo están? Gracias por el apoyo. Bien, entonces comenzamos. Ya llegó la máxima autoridad, entonces podemos comenzar. Eh, primero eh, mencionarles que tenemos nuestra eh, plataforma. Vamos a ver. Un ratito. esta plataforma eh, vamos a ingresar sí. Pongo en la opción chat, para aquellos que no lo están. Entonces comenzamos. Presento en pantalla. Como verán, lo primero que siempre tienen que hacer es marcar su asistencia. Por favor, marquen su asistencia. Ahí estoy poniendo en el chat también para algunos aliancistas que se resisten. Bien. Eh, realmente el, el, el trabajo del curso es, como les mencioné en su momento, es un trabajo más de desarrollo de todos los campos de la ingeniería. Entonces ahora estamos viendo los campos de ingeniería. Para lo cual eh, yo quisiera eh, que ustedes ingresen a esto. ¿no? Creo que ya les he dado. lo pongo también en el chat porque es bueno que tengan todos los datos para que me sigan ¿no? este es el blog de habilidades blandas y voy a colocar en mi cuenta de drive un archivo que es bueno que lo tengan A ver, delegada, ¿me confirma si se ve todos los enlaces que he mencionado? Profesor, son cuatro enlaces, ¿verdad? Sí. Sí, está bien, sí se ven en el chat. Perfecto, gracias. Entonces, jóvenes, vamos a ver paso a paso. Primero, eh, ya marcaron su asistencia. Segundo, está el sílabus. Dentro del sílabus, lo que estamos viendo para los que recién ingresamos, es este de acá, el, la semana 2, estamos el perfil del ingeniero campo laboral, ¿no? Y las organizaciones de ingeniería industrial. Y el futuro, el futuro tiene que ver con el último eh, eh, archivo que acabo de ponerlo en el chat, ¿no? Lo vamos a ver. Bien, entonces, eh, ya ubicado el tema, estamos viendo... Eh, en la primera parte vamos a desarrollar esto y en la segunda parte la tarea que he dejado voy a elegir y deben estar en el blog su tarea. ¿Está bien? Eh, bien, entonces comenzamos. Primero, hemos, habíamos dicho la sesión pasada que es importante tener algunas, eh, digamos, características de lo que es la ingeniería, ¿no? ingeniería hemos pasado, se acuerda que vimos eh, producción flexible, ¿no? Eh, de una producción en, en hace como 100 años, mecánica, repetitiva, sobre la base del vapor, sobre la base del carbón, se fueron desarrollando tecnologías y con Fayol y con... Los pensadores de la administración se fueron gestando lo que es cómo gestionar las organizaciones. Y a la fecha tenemos pues, una evolución muy amplia de nuevas tecnologías que están en pleno desarrollo de nuevos sectores eh, ¿no? que eh, implican que tengamos ciertas nuevas competencias los ingenieros, ¿no? Un ingeniero que no sepa idiomas, un ingeniero que no sepa redactar, un ingeniero que no sepa de algunas tecnologías. No es que seas experto en ellas, pero que tengas los criterios para profundizar cuando te necesiten. Acuérdese que uno no puede saber 100% de todo, porque no todo lo vas a utilizar en cada momento. Entonces, eso es algo importante. Entonces, dentro de la evolución de la ingeniería, es muy importante tener en cuenta que el ingeniero, sea de la especialidad que sea, tiene un alto componente de lo siguiente, ¿no? Si yo pongo el ejemplo de un terreno vacío, ¿no? Entonces, sobre ese terreno, después de unos meses, aparece toda una edificación. Entonces, no había nada y como consecuencia de una serie de técnicas que usó, buenas prácticas que se tienen y reglamentación que se conoce, se elaboró sobre ese terreno vacío una edificación. Algo parecido es para el ingeniero industrial. El ingeniero industrial sabe de buenas prácticas de producción, sabe de buenas prácticas analíticas, de buenas prácticas cuantitativas, sabe de procesos y sabe de gestión de organizaciones. Entonces, teniendo en cuenta esos aspectos, si uno ingresa a una organización, el un ingeniero rápidamente tiene que saber un organigrama, un manual de organización, de, manual de organización eh, y funciones, conocer cómo gestionar personas para que lo que se planifique lo lleven a cabo, y por último, conocer los procesos y los cuellos de botella que se generan en los procesos. Vamos a hablar un poquito al respecto con un diagrama que voy a mencionar. Entonces, esta acción del ingeniero industrial requiere un perfil, un perfil que ustedes van a ir moldeando, van a ir conociendo, van a ir interiorizando. ¿Cuál es ese perfil? Cuando vimos el Colegio de Ingenieros, su comité de ética, se hablaba de varias consideraciones. Hablaba de conocer los temas de la ingeniería, ¿no? Sus reglamentos, sus normas, sus estándares, sus. En el caso de ingeniería, los conceptos de calidad, los conceptos de procesos, los conceptos de. Metodologías modernas como la metodología ágil, eh, el Kanban, eh, el Just in Time, las 5 S. Primero hay que entender cuál es la razón de su uso. Casi todas las metodologías en ingeniería, lo que buscan, como dije, que la ingeniería tiene que ver con la organización. Lo que buscan es algo que mejore la organización. Se llama... Productividad, con, eh, eficiencia, eficacia, competitividad. Todo eso lo vamos a ver, pero en esencia, eso es lo que busca una organización. Y para hacerlo se vale de varios medios. Análisis de procesos, análisis de tiempos, análisis de métodos, análisis de las organizaciones, de las, las partes de una organización. Entonces Hay varias formas para lograr esto entonces eh, lógicamente no todas las organizaciones se organizan igual no todas las organizaciones hacen lo mismo no todas se dirigen al mismo mercado no todas tienen los mismos bienes y productos entonces en esa variedad en esa dispersión el ingeniero tiene que tener muchas habilidades ¿no? Eh, y eso le vas a lograr con la experiencia. Por eso, en esta primera fase, hasta el séptimo ciclo, la estructura de la malla está hecha para que te enfrentes a todos los aspectos teóricos, ¿no? Con talleres. Pero a partir del séptimo ciclo, tienes que practicar. Entonces, eh, ¿cómo hemos elaborado esta malla? Hasta el séptimo ciclo casi tienes cursos en la mañana, en la tarde, uno que otro en la noche. Pero ya a partir del séptimo octavo ciclo tienes cursos en la tarde o noche, principalmente. Y en la mañana y media tarde para que practiques. Entonces, de esa forma tienes eh, la acción. Otro es que estés hasta el quinto o sexto ciclo no te has organizado. Te va a ir mal porque no vas a poder administrar tus tiempos en, en las prácticas y en la universidad. Por eso, desde ahora se les avisa, y en el taller que hemos dado algunas pautas también, previo a, al inicio del ciclo, ustedes tienen que tener en cuenta que tienen que administrar el tiempo. El tiempo es una variable, pero para administrar tienen que tener actitud. Hemos visto la última... Sesión, qué importante es el poema de Christian Barnard. ¿no? Si piensas que estás vencido, lo estás. Si piensas que no te atreves, no lo harás. Todo está en el estado mental. Piensa en positivo y lo podrás. Piensa en pequeño y no lo harás. Piensa que puedes y podrás. Es muy interesante la actitud en nosotros como ingenieros eh, como dice el dicho no la actitud y la perseverancia mueven montañas ¿no? entonces quizá no tienes competencias ahora o no tienes lo que dijimos no talentos todos tenemos talentos al inicio del siglo cero pero acuérdense la parábola no no basta tener los talentos, no basta haber ingresado a la FIS, no basta ser bueno, ¿no? sino tienes que darte cuenta cuáles son tus debilidades. Lo que decía y lo mencionamos también, Sum Sum, ¿no? ¿Qué decía este, el, el creador del arte de la guerra, no? Para vencer o arribar a un escenario donde haya que pelear allá, que enfrentarse. Tú tienes que primero conocerte a ti mismo y después conocer a tu oponente. ¿Qué significa conocer a ti mismo? Conocer tus debilidades y tus fortalezas. Si tus fortalezas las conoces, lo que tienes que hacer es potenciarlas. Si conoces tus debilidades, lo que tienes que hacer es neutralizarlas o mediatizarlas o minimizarlas, no ocultando, no. por ejemplo si eres dormilón, no engañando a todo el mundo diciendo que no duermes, no, sino ordenando tu vida y tener tus horas de sueño adecuadas. O si es por alguna enfermedad que duerme bastante, tratar de tomar un medicamento, pero la solución es neutralizar, minimizar. Si, por el contrario, conoces a tu enemigo, entonces, tu enemigo o el, la situación que vas a estar adverso, lo que tienes que hacer es, ¿cuáles son sus fortalezas de eso que te estás enfrentando? ¿Para qué? ¿Cuáles son sus debilidades de eso? Entonces, si son fortalezas, serán... Eh, yo tengo que prepararme de cómo neutralizar esa fortaleza del adversario. ¿no? Y si tiene debilidades, ¿cómo potenciar yo mis acciones para que esas debilidades sean mi medio para vencer ¿no? a ese adversario? Entonces, esto que parece palabras, parece palabras bonitas, en el mejor sentido de la expresión, no es solamente hay que decirlo, sino hacerlo. ¿no? Y eso es, tiene más valor que inclusive querer. Uno puede querer mucho. ¿no? Yo quiero levantarme temprano, pero no me levanto. Quiero ser ordenado, pero no soy ordenado. Quiero hacer esto, pero no lo hago. Quiero, quiero. El quiero no es suficiente. Puedes hacer 10, 15 quieros pero no lo ejecutas, tú de nada sirves, basta que quieras uno o dos, y lo hagas, eso es lo relevante, lo que vale es lo que haces, te puede ir mal, te puede ir regular, o te puede ir bien, pero en esa acción de hacer, vas a ir perfilando, va a llegar un momento que casi todo lo que hagas está bien, pero eso es lo natural en el ser humano, ir perfeccionando, pero si no lo intentas, eres aliancista. Entonces, ese es un poco el perfil del ingeniero industrial, proactivo, conocedor de técnicas analíticas, razonamiento crítico, saber hablar en público, ser organizado, tener autoestima, quererse a sí mismo. Si uno no, no se valora, como dice zoom tienes que conocerte que tú lo vales. Si tú mismo no te eh, consideras bueno, ¿Quién lo va a hacer? ¿El enemigo? No, pues. Tener autoestima, ¿no? Y eso es posible de hacer, eso no es difícil. ¿no? Otro elemento más: conocer las técnicas de tu especialidad, ¿no? Y desarrollar varias de lo que hoy día se ven en las instituciones educativas. Aprender por, y desarrollar competencias, porque la actitud ¿no? de las personas se puede desarrollar, pero siempre y cuando que haya esa motivación en las personas. ¿Está bien? Entonces, esto es un poco de, del perfil. ¿Cuál es el campo laboral? Vamos a ver que eh, el campo laboral es eh, cambiante hoy en día. Eh, restrictivo eh, casi siempre y también eh, condicionante, ¿no? Me explico. Eh, es eh, un campo, digamos, cambiante porque no podemos darnos cuenta rápidamente y eso nos pasa a nosotros. Nosotros no es lo mismo hoy día que de acá cinco años o hace cinco años, ¿no? Si nosotros mismos, nuestro escenario hace cinco años era diferente que ahora y será diferente lo de ahora respecto después de cinco años, es una realidad. Nosotros envejecemos, eh, ganamos experiencia nos enfrentamos al día a día en ese periodo. Entonces, y esa experiencia, esa acción diaria marca un poco el desarrollo de nosotros. Igual pasa en las organizaciones. Las organizaciones son entes vivos formados por personas. Entonces, estoy seguro que en su hogar, de ustedes, hace cinco años, había un cosas diferentes que lo que hay ahora, ¿no? Y acá cinco años será algo diferente de lo que es ahora. Si eso ocurre en una organización llamada familia, en una organización empresarial que se forma per con personas y, y recursos eh, mecánicos, materiales, ocurre algo parecido. Entonces, primero, los cambios es algo constante que no nos debe llamar la atención. Pero lo que sí, lo que genera los cambios va a depender. Puede generar cambios para empeorar, ¿no? O para mantenerte o para mejorar. ¿De qué depende? De cómo tú apliques la ingeniería. Un tema que es tra de trazabilidad, o sea, que atraviesa cualquier propuesta, es que uno debe planificar, ¿no? Otro, organizar. Otro, dirigir. Y esos tres elementos, cada cierto tiempo hacer control. Planear, organizar, dirigir y controlar. Son cosas que se deben hacer periódicamente. Si como ingeniero lo pones en práctica en tu desarrollo profesional, te va a ir muy bien. No basta conocer las teorías que van a ver ustedes en estos ciclos. Lo importante es entender su utilidad para la organización y tener el criterio de conocerla. ¿no? Si yo te, te digo que una parte de toda organización es planificar, por ejemplo, analiza los planes de organizaciones. ¿no? La UNI tiene en su, en su página web, tiene su plan de desarrollo a, a 10 años. La FIS también lo tiene, cualquier organización lo tiene. ¿No? Y todo plan no es estático, es, es cambiante, dinámico. Ustedes están viendo el, el día de diciembre perdón de abril el día domingo pasado nadie pensaba en este señor castillo que tiene un planteamiento diferente pero ese planteamiento puede salir a implementarse entonces qué vamos a hacer romper nuestro plan no como ingenieros lo que tenemos que es ver cómo afecta esa acción a mi plan y en la medida que neutralice esa acción en mi plan, voy a tener a hacer contingencias, lo que sea. Entonces, la vida es eso. Uno no puede estar solamente en lamentos o en euforias, porque la euforia y el lamento simplemente son manifestaciones, pero no acciones. Y cuando uno hace planes y contingencias, ya está siendo... Planificando parte de la acción. Entonces vemos que la planificación es muy importante. Otro elemento es organización. Yo estoy seguro en este momento, eh, si yo les pido, a ver, muestren en, en su cámara cómo está su escritorio. Van a ver que algunos tienen al lado su lapicero, al lado un un cuaderno al lado su monitor cosas que se usan pero hay algunos que tienen pues lleno de papeles, lleno de cosas que esas ni lo usan durante una semana pero lo tienen ahí eso no es ser ordenado y eso no es que lo diga yo que tiene que ser ordenado, no sino es parte de las técnicas, por ejemplo la técnica de las 5 S de Japón plantea que tu estación de trabajo tiene que ser limpio, ordenado. Debes deshacerte de las cosas que no las vas a usar en, en un día o en tu semana de la estación de trabajo. Y toda acción tiene que estar con su indicación, ¿no? Con su papelito indicado que es... Y... Y uno que es transversal, la limpieza. ¿No? Entonces, es importante entender que el perfil de, y el campo laboral están relacionados. Yo no puedo hablar de un ingeniero que vaya a tener éxito en un campo laboral, que sea desordenado, que sea despreocupado, que no se actualice, que no tenga conocimientos de redacción. No puedo hablar. Porque va de la mano. Y si tienes debilidades, que es natural, porque no somos perfectos, haz lo que dice Sun Tzu. ¿Qué tengo que hacer para mejorar lo que me, mis deficiencias? ¿Y qué tengo que hacer para potenciar lo que yo sé? o no? mis, mis fortalezas. Eso es, en pocas palabras, eh, les cuento... Eh, un día, pues, llega al aeropuerto un gurú, un todo ¿no? Uno que lo conoce todo en, en lo que es calidad, ¿no? Un, un japonés que era el padre de una teoría de calidad. Viene, todos ahí, para lo máximo, usted, sus conocimientos, ¿no? Entonces, da su conferencia. Y se acerca un, un joven, ¿no? Le dice: Lo felicito, señor, eh, usted es lo máximo, lo llena de elogios. Y le hace una pregunta, ¿no? ¿Y cuáles son los requisitos para tener éxito en esta teoría que usted está sustentando? Lo mira el señor y le dice, mire. Mi teoría es simplemente una propuesta un poquito mejorada de lo que le voy a decir. Para ser bueno en calidad, primero tiene que ser ordenado, limpio y práctico. No debes tener más de lo que necesitas para hacer lo que se te ordena. Así de sencillo. ¿Sí? Para comenzar mi técnica o otras técnicas tienen que tener tres elementos. Y es la realidad, jóvenes. Las mejores técnicas, las mejores tecnologías deben pasar por la simplicidad o por la eficiencia con que se aplica. ¿Está bien? Entonces, voy a explicar tres conceptos que quisiera hacerlo manualmente porque pienso que es lo más relevante en el sentido siguiente ¿no? Eh, vamos a ver yo entro acá vamos a ver vamos a crear uno ¿Cómo se queda acá? Profesor. Sí. Disculpe, creo que está en la esquina de la parte derecha. Esquina derecha, acá. Abajo, creo que en ese más puede agregar eh, bueno lo, más, puede ya. ah ya ya no lo había visto gracias señorita que hacer ¿eh? voy a llamarlo a su enamorado para que la felicite bien entonces lo primero que quiero explicar es la competitividad no entonces eh, quisiera yo eh, establecer un gráfico no un gráfico que muestre el tema de competitividad. Entonces, lo primero que tendría que hacer es esto, ¿no? Hacer un gráfico de este tipo. Eh, una organización, una organización, ¿no? Esta es una organización, por ejemplo, una empresa, ¿no? Vamos a ver que sea la empresa... Eh, digamos una empresa que sea conocida, ¿no? Por ejemplo, una panadería. ¿Está bien? Entonces la empresa tiene dos áreas nada más. Una primera área que sea el área administrativa, ¿no? Y una segunda área que sea el área productiva. Donde se hacen los panes. Entonces, el área administrativa tiene, digamos, un contrata al personal, ve sus planillas, ve el pago a los bancos el a, a proveedores, de la parte de compra de insumos, ¿no? Eso es lo que hace la parte administrativa. La parte productiva ya recibe el insumo y hace la mezcla, la harina, el, la, la levadura, eh, la jonjolí los tipos de harina, aceites para el horno, bueno, todo lo que necesita para hacer la masa y hornear. Una vez que ya están lo que le llaman las planchas de pan, ya eh, los coloca en la vitrina y es el vendedor el que los vende. ¿Está bien? Entonces hay una relación entre ambos. Ese es el proceso. El proceso eh, de la interacción entre la administración y la producción de esta empresa. ¿No es cierto? Ahora vamos a ver. Lo que quisiera es mostrar un proceso. ¿Está bien? Pueden ser varios, pero uno. Digamos. Este proceso, voy a ver el proceso para producción de pan. ¿Ya? o sea, He agarrado una parte de la parte de... Digamos... De esta empresa, ¿no? Entonces, primero, ¿qué ingresa acá? Insumos. A ver... Señor Willy Ruiz, ¿qué insumos se necesita para hacer pan? A ver, ¿usted qué pan eh, que le no gustan bien, los profesor. panes? ¿Ah? Habla fuerte. Levadura. Levadura. ¿Qué más? Se necesita manteca, margarina. Manteca, manteca margarina. Sal, ¿no azúcar. Sal, azúcar. Ya no siga, pues, usted está haciendo agua la boca. Ya, entonces... Eso es la parte de insumos para el pan. Pero hay otros insumos que esos son directos. ¿Cuáles son los insumos directos, vamos a poner? ¿no? ¿Cuáles son los indirectos? A ver, la delegada. Eh, las máquinas con las que se hace el pan. Bueno, ya máquinas. ¿Qué más? Eh, la mano de obra. Ya, ahí está. No hay nada que hacer. Parece que cuando hablé de su enamorado ya se le vino... dos. La creatividad. ¿Qué más? Eh, bueno, creo que eso es todo. No, ¿Ay? la energía eléctrica. Ay, tiene razón, esto, también el agua. El agua. ¿No? Y algún tipo de, de insumos, por ejemplo, eh, tributos, pagar, eh, qué sé yo. El seguro también de los trabajadores. Claro, o combustible para la camioneta que va a repartir, qué sé yo, todos son los indirectos. Entonces vemos, estos son insumos. Ya, ¿lo que sale? A ver, vamos a preguntar a César Vázquez. A ver, ¿qué es lo que sale? Después de procesar todos estos directos e indirectos, esta es, digamos, la caja negra, sale. ¿Qué, qué, qué producto sale, César? El, el pan. ¿Pero qué pan, pues, socio? A ver, ¿qué panes te gusta? No sé, este, jolí, pan ajonjolí. Ya, pan, pan francés. Pan francés, eh, pan baguette, pan baguette, y más, eh, pan de camote integral. Integral. Esos son los panes. Los subproductos. ¿Cuáles son los subproductos que salen? O sea, que no son productos, sino eh, la utilidad de, la, de los subproductos. Un ejemplo de subproducto. A ver, Javier Taquía. Javier, ¿tú aquí estás. Sí, este... a ver, demuestra que estás, pues socio. Hasta ahora no pone tu foto. No, decir, que... sí. nada no, nada. no aparece, aparece J. Ay, está con el otro correo. No sé, mano, pero no me des excusas, dame soluciones. Eh, claro, sí. Te... ¿Cuáles son sus productos? La masa. No, no vendes tú la masa. ¿Estás? pan tostado, que es, normalmente se puede hacer pan tostado, pero puedes hacer de los panes que pasan dos días, lo metes al horno y ya está tostado y lo vendes como subproducto. Ya pan tostado. Bien, otro producto que se usa para hacer empalizado en las tortillas. ¿Cómo se llama? Pan rayado. Pan rayado, ya ves, señorita, qué bien. ¿Está bien? Esos son subproductos. Pero también hay... Productos intermedios, productos intermedios que yo puedo hacer para vender a otros. O sea, estos productos vienen a ser proveedores para otras empresas. ¿No? A ver qué productos se vende en la panadería esta que lo pueden usar para otras empresas como insumo. Por ejemplo, los que hacen sándwiches compran pan especial, ¿no? Por ejemplo... Eh, pan de hamburguesa pan de hamburguesa, pan de butifarra, pancito chiquito, eso principalmente es para abastecer a otros que hacen sándwiches ¿no? entonces vemos que hay varios tipos de productos ¿no? y hay lo que se llama merma a ver, ¿qué es una merma? es lo que sobra y no se usa un ejemplo de lo que sobra y no se usa en la panadería. A ver, Piero, Torres. Mm, algo que no sé. Por ejemplo, aceite quemado. Mm -hmm. ¿No? ¿Qué más? Pastas. Puede ser levadura pasada. ¿No? Ah, harina pasada. Marina pasada, manteca, todo lo que ya no tiene utilidad porque tiene un tiempo de uso. ¿No? Ah, sí. ¿No? Entonces, eso es merma. Entonces vemos que todavía no hemos visto qué es productividad, qué es eficiencia. Todavía, pero estamos entendiendo el negocio. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es acá? No estoy viendo todavía nada de, de esta caja negra, ¿no? Esta es una caja negra. Todavía no he visto nada de lo que hay acá adentro. ¿Está bien? Lo único que yo sé es que entra y sale. Entonces, lo que entra, ¿qué sucede? A ver, a nuestro amigo José Roda, ¿estás? Sí, profe. Ya, a ver, vamos a ver si está, porque según tu respuesta vamos a ver si estás. A ver, si yo compro levadura, yo necesito para toda la, la semana, o por día ya, 5 kilos de levadura por día, y compre para tener 20 kilos, ¿no? o sea, necesito 5 kilos de levadura y tengo en almacén 20 kilos por día para usarse de levadura. ¿Qué dirías tú, estimado, habla ¿Estaría bien que tenga almacenado más levadura de la que necesito? No, porque sobraría mucho. ¿Y sí. qué pasa si sobra? Eh, ¿Qué ocurre? No Se puede este, pasar. Claro. ¿Qué Se puede, puede vencer. ¿Qué pasa con lo que tienes ahí, eh, la levadura, eh, equivalente a 5 por día, tiene un precio de 100 y tener 20 por día son 400, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿hay 300 soles que tienes inmovilizado de tu capital porque has comprado más levadura de la necesaria? ¿Sí o no? Sí. Entonces esos 300, ese se llama capital inmovilizado. Es como que tuvieras plata, no puesto en el banco en una cuenta que te paga intereses, sino bajo el colchón. Y, en, y además, no solamente bajo el colchón, sino pierde valor, porque tú acabas de decir que se puede malograr. Entonces, de todos estos insumos o de todo esto que ingresa al proceso, debo ser eficiente. Eficiente. Eficiente. En saber, ni más que me sobra y voy a tener capital inmovilizado inclusive puedo perder plata, o menos, en caso contrario, si tú compras 4 kilos de levadura por día y necesitas 5, ¿qué va a pasar? Habla Piero. ¿Qué va a pasar? Piero Taco, no te hagas el loco. Piero. Sí, profe. Ya pues, presta atención, deja de mirar tu novela. Si hay menos levadura como proveedor que la que necesitas, ¿qué va a pasar? Mm, voy a producir menos. Así es. Si se produce menos, ¿vas a cumplir con tu plan de producción? No. Entonces, si al no cumplir, ¿qué va a pasar? Que en la vitrina va a haber gente que quiere comprar determinado pan y no hay. O hay lo suficiente que se acaba a mediodía y tú tienes que estar ocho horas. No tienes pan para las ocho horas, sino para las cuatro primeras horas. Entonces, la eficiencia en gestionar los insumos es importante. No estoy viendo la caja negra todavía. Fíjense, sigo voy a cambiar de color. Y ahora quiero analizar lo que es este lado. Ya no hablemos de proveedor de insumos o lo que entra, sino proveedores hacia lo que fuera, ¿no? O sea, clientes. ¿No? Entonces, yo quiero saber qué pasa. A ver, pregunto a Sanes Abrán. Sanes Ruiz, ¿estás? Sí, profesor. ¿Y por qué no pones tu foto? Le pondré ahora. Tiene que poner tu foto pues, para saber que eres crema o no. Entonces, a ver, te pregunto, Sanes, ¿qué pasa si tú produces más pan que lo que los clientes compran? Tengo pérdida. No, tienes pérdida. Precisa mejor tu apreciación. ¿Qué pasa si produces más pan que la que los clientes necesitan? O sea, por ejemplo, produces eh, 100 panes uh, para la mañana y vienen solamente y te compran 80 panes. ¿Qué pasó con esos 20 panes? Podría... Bueno, los podría ya no, ya no usar, o los podría usar, pero la calidad de mi producto disminuiría. El precio claro. lo remataría. Lo rematarías y en vez de recibir un mejor precio, si hubieras vendido pan, lo estás vendiendo como, como pan rallado, como pan tostado, que es. es a menor precio. O sea, tus ingresos bajan. ¿Está bien? Si es al revés... A ver, para el señor Gianfranco Torres, si es al revés, vienen yeah. los clientes y quieren tu pan y no has producido por X razones, has producido menos pan de lo que te demandan. ¿Qué sucede? Mm. O sea, vienes y quieres comprar cinco qu cinco, cinco, panes y dices no, solamente tengo un pan, lo demás ya lo vendí. Y el siguiente que viene quiere pan y ya no encuentra. Bueno, tendría una ineficiencia en mi producción. O sea, te das cuenta que pierdes clientes. ¿Qué pasa con un cliente cuando va cada vez a una panadería y no encuentra el pan? Va al siguiente día y no encuentra el pan. ¿Va a volver? Va, va a dejar de ir a mi panadería. Así es. Entonces se va a perder clientes. Entonces, es muy importante ser eficaz. Miren, yo estoy explicando para cremas. ¿eh? Voy a tomar unas preguntas. Eficiente y eficaz. Y vamos a precisar otro término. Entonces, como ingenieros, todavía no he visto nada de acá adentro, ¿eh? todavía estoy fuera. Tengo que ser eficiente en manejar, gestionar mis recursos, mis insumos, y tengo que ser eficaz que lo que produzca sea lo que necesita el mercado. Y ser eficiente más eficaz, se dice que debo ser productivo. Productivo. O también llamado productividad. Entonces, ser productivo no basta en ser eficaz, sino también tengo que ser eficiente. ¿Está bien? Entonces, muy importante. El ingeniero tiene que saber técnicas para que la organización sea eficaz. De repente en logística, en de repente gestión de stocks, de repente gestión con proveedores. Hay toda una técnica. De tal manera que no pierda plata porque compre más de lo que necesito o compre menos de lo que necesito. Por otro lado, también acá lo que tengo que manejar es mi producción tiene que ir de acuerdo a lo que se necesita. Si si mis clientes aumenta porque mi calidad es buena, entonces tengo que ver alguna forma de mejorar y acá la caja negra. ¿Está bien? Ser eficiente, más eficaz significa ser productivo. ¿Está bien? Pregunto, a ver para los que están presentes porque hay varios que no participan. Vamos a hacerlos hablar, a ver. A ver, Darlene Romero, señorita Darlene, está presente o sí? A ver, vamos a ver si está presente. En una organización vigente hoy en día, una panadería que usted conozca, por ejemplo, solamente una panadería basta ser productivo? No, eh, tiene que ser eficiente y eficaz. O sea, productivo, ser eficiente y eficaz. ¿Pero basta con eso? No. Por ejemplo, eh, una panadería como la panadería miraflores hay unas eh, panaderías grandes. Profesor, o, sí, sí, por favor, Willy. ¿Tendría que también ser creativo e innovador? Así es, así es. No basta, jóvenes, ser productivo hoy día. Hay que ser de calidad, hay que fidelizar al cliente y ser eh, innovación. ¿Y eso cómo se llama? Competitivo. Entonces, esto mismo lo voy a poner en una lámina adicional. Para mostrar, ¿no? Entonces, eh, he mencionado que aquí está la caja negra, ¿no? Aquí está lo que es el insumo. Y ¿no? está la caja negra, este es el proceso. Y hemos visto que eh, la productividad, ¿no es cierto? Productividad. Pero a su vez, tanto esta empresa como otras. Empresas, otras empresas, otras panaderías, también hacen lo mismo, ¿no? Son productivas y también venden a... ¿a dónde venden? Al mercado. Mercado. Me van a disculpar, no estoy escribiendo bien por lo que estoy haciendo el mouse al mercado todas venden al mercado entonces la voy a cambiar de color qué tengo que hacer yo qué tengo que hacer yo para que el mercado me prefiera a mí y no a la competencia porque todo esto se llama competencia ¿Qué tengo que hacer? Acá ya viene lo que Willy nos ha adelantado. ¿no? Primero tengo que ser productivo. Estoy hablando hoy en día, y voy a poner ejemplo, productivo. Mejor vamos a hacer lo siguiente, a ver, más rápido. Vamos a hacer esto de acá. Tengo que ser productivo. ¿Qué más tengo que ser? Tengo que ser... Eh... Competitivo. Creativo. Creativo. Innovador. Innovador. Y por último tengo que ser, tengo que, ¿cómo se llama cuando uno va y, y busca el producto más que busca otras cosas? Por ejemplo, cuando yo voy a, a una panadería, yo dije, déjeme su pan de canela. Y me voy inclusive 20 cuadras, ¿por qué? Porque hace un pan de canela, pues, inimitable, ¿no? ¿Calidad? Calidad. Calidad, calidad ¿No? Y todo esto, en otras palabras, también se llama marketing. Y esto, no sé cómo es esto. Bueno, bueno vamos a ponerlo así. Y esto, ¿cómo se llama? Se llama todas estas palabras. Podemos resumirlo en una sola. Competitividad. Entonces, si yo quiero ser competitivo, ¿no? tengo que tener estos elementos. ¿no? Como organización. No basta ser productivo, o sea, eficiente y eficaz, sino también tener creativo, innovador, calidad, fidelización del cliente. Entonces vemos que todo esto tiene que ver con el campo de acción del ingeniero industrial. Y todavía no hemos entrado a la caja negra. Miren, todo lo que estamos viendo es la parte administrativa. Acá y acá. Acá tiene que ver con gestión, con gestión. Gestión de almacenes, gestión de compras, gestión de insumos, ¿no? Análisis de costeos, acá igual, ¿no? Marketing, procesamiento de datos, ¿no? Todavía no estamos entrando adentro. ¿Está bien? Entonces, estoy explicando los conceptos. Hemos aplicado primero, ¿no? El concepto de productividad: ser eficiente y eficaz, ¿no? Pero no basta. Tenemos que ser creativo, innovador, calidad, fidelización de clientes. Y eso se llama, en pocas palabras, se llama competitividad. Hoy en día la competitividad es bueno hacerlo. Ejemplos. A ver. Mm Demorando, disculpe, Don Mamino. ¿Se ve, delegada? Sí, profesor. Delega. Ya, muy bien. Ahí está, se ve. ¿Se le hace agua a la boca? Claro. Ya. Entonces, miren, jóvenes. ¿Por qué esta empresa? ¿Cuánto cree? A ver. Eh, Vances, Damián. ¿Cuánto crees que vale en esta panadería? Un pan francés. Un pan francés. ¿Será por lo menos 15 soles, 10 soles? No, un pan francés, ¿cómo va ah, a valer pues? oye, oye, ya tranquilo. Ah, no ya, El sol pan, será ¿Ah? ¿Un sol ¿Un puede bueno. Ver. No, pues no o se hace. Un pancito francés, ¿cuánto cree que vale? 40 céntimos. 50 céntimos. 50 céntimos. Más de 50 céntimos. Cerca de 55, 60 céntimos. En todas las panaderías está a 10 céntimos, 15 céntimos, algunas mejores, están 20. Y esta le vende más del doble de la cualquiera. Pregunto a Jack Alfredo, ¿por qué en esta panadería vende más caro el pan francés? Y es el verdadero pan francés que pesa, grande, ¿no? Es un tamaño normal lo que era el pan francés antiguo. ¿no? Jack Alfredo, ¿por mm. qué... ¿Sucede esto? Por, por la innovación, lo que han hecho en, en sus productos. Es. Está muy bien decorado y llama la atención a la gente. Así es. ¿Te das cuenta? Competitividad. Competitividad. Yo estoy explicando conceptos, no, no te estoy ahí haciendo que sufra mirando los ángulos ¿Está bien? Pero interesante está entender... Y detrás de esto hay un proceso que trabajar. Todavía no hemos visto la caja negra. ¿Está bien? Entonces, hablemos de otra empresa. ¿Eh? Eh, a ver, señorita Giselle Silva, ¿qué otra empresa panificadora que conozca Deme Otra empresa, eh, El Huérfano, que está aquí en el centro de Lima, pero no sé si tendrá página. A ver, una que tenga pues página, una, una que sea conocida, grande. A ver. Eh, no, no conozco, profesor. Pongamos bimbo, la página. Bimbo. A ver, ¿quién? César. Bimbo, profesor. Bimbo. bimbo. Ya, bimbo. Bimbo. Muy bien. Yo tengo varias cosas en Bimbo, pero en este momento me demoraría más entrando a ya Bimbo. ¿Cuál es la diferencia entre Bimbo, que fabrica panes de todo tipo, es tecnología? Él, aparte de tener calidad, tiene innovación. No hay ningún pan en el mundo porque ellos están en el mundo que sea cero eh, grasa tienen un pan Willy tiene que decirme si te has comido ese pan o no que se llama pan de leche tiene sabor a leche es esponjoso le llaman pan leche. Dura normalmente un pan normal, un pan de molde, por ejemplo, te dura tres, cuatro días y ya se pone duro. Este puede pasar una semana y no se pone duro. Tecnología, innovación. Entonces, vemos que el concepto ¿no es cierto?, que estamos hablando, el concepto de competitividad marca lo que se llama en el marketing reputación. Uno tiene una imagen ganada producto de saber, en, estamos hablando de empresas que manufacturan, que producen, ¿no?, ganar por alguna razón competitividad por productividad, ser creativo, innovador, calidad o fidelización. ¿Está bien? Entonces, eh, esto es muy importante, lo que estamos explicando, el concepto. Bien, resumiendo, productividad es ser eficiente y eficaz. No basta. Hay que ser innovador, creativo, fidelización de clientes. Y todo eso le llamamos competitividad. O sea, no basta ser productivo, productivo, sino también competitivo. ¿Está bien? Hoy en día es un elemento diferenciador aplicar bien esto. Y es parte de la ingeniería. La ingeniería es el arte de que la empresa sea productiva. Para ser productivo, eficiente y eficaz, hoy en día también tenemos que ser competitivos. Ahora el arte, no hemos visto la caja negra, repito, <risa> profesor, ¿y qué hay en la caja negra? Hay aliancistas, ¿no? En la caja negra están los procesos, que lo vamos a ver en su momento. Hay procesos, por ejemplo, hay un proceso acá que se eh, hace la mezcla, la, en el pan sería la eh, esta batidora, ¿No? Eh, la amasadora, hacen la masa, y acá está la, eh, la mesa donde dividen de la masa, la, primero hay una refrigeradora acá, ponen a, a que la masa crezca, después ya que crece, lo, lo cortan, lo dividen, y de acá pasa al horno, ¿no? en planchas, sale del horno, y ya se ponen unos canastillas, y se le trabaja, ya sea por horarios, ¿no? Horarios, determinado horario sale, porque el pan, pues, eh, se termina, ¿no? Hay algunos, como esta empresa, que hacen del pan un arte, ¿no? Eh, que se llama, ¿cómo se llama esta panadería? Eh, ¿Cómo se... Ahí está. Esta es una panadería de deli... deli France. Esta es una panadería, pero orientada a hacer pan para los... Ustedes saben... El pan que más nos gusta, ¿cómo se llama? Pan francés. ¿No es cierto? ¿Y por qué se llama pan francés? Porque es originario de la costumbre francesa. Los franceses, el pan baguette, ¿de dónde viene? De Francia. Entonces los franceses son, digamos, los que han analizado bastante esto. Entonces, yo tengo acá cerca de mi casa, hay una un deli france, ¿no? Que es... Tiene productos para la comunidad francesa, pero también hacen panes, pues. pero el verdadero pan francés, digamos, ¿no? Entonces, eh, es interesante ver eh, que tiene varias tiendas, ¿no? ¿no? Varias tiendas, la que le hablo es esta de acá, ¿no? Entonces, tiene, ¿por qué? Porque ha sabido adaptarse, ¿no? No, no sabía que tenía en Oxapampa también. Y, y, y lo que hace es, te da un pan especial. ¿Está bien? Pan especial, pan negro, no sé qué hay, una serie de panes. Esto es innovación, creatividad. Entonces, aquel que me dice que yo tengo una panadería y solamente hago pan francés y no sé qué hacer porque no, no puedo ser mejor, mejorar mi proceso, está haciendo que la limitación es porque no sabe las técnicas que los ingenieros sí sabemos. ¿no? Entonces, y, en conclusión, eso es. Delegada, no me ha dicho que llegamos a las 11. Disculpe, profesor. No me ha dicho que ya son las 11. Tienen que avisar, pues, señorita. ¿Cuánto, ah, Bray, de cuántos minutos hacemos? Eh, de 15 minutos, 10? 10, 10. Ya. 10. Después de los 10 minutos, yo voy a revisar los trabajos de cada uno de ustedes. ¿Estamos? Profe. Sí, socio. Solo, solo trabajo de blog que mandamos sobre los ingenieros. ¿Es cierto? Así es. Así es. Ya, gracias. Ya, socio. Eres crema, ¿no? Claro, profesor. Ah, ya. Si no. Thank <laughs> you. Bien, jóvenes, por favor, me prestan atención. Vamos a comenzar con algunas eh, preguntas que voy a hacer. Pero antes quisiera, eh, por favor, eh, que la delegada me diga si do los dos últimos enlaces que estoy poniendo se ven. Sí, profesor, sí se ven. Gracias. Entonces, antes de comenzar a revisar los trabajos de algunos de ustedes, quisiera dejar en claro un trabajo para la próxima semana. ¿Está bien? Eh, el trabajo consiste en mejorar. Yo, que he hecho? He mostrado a Jan Boars, lo he hecho, que es productividad, eficiencia más eficacia y también he puesto no he hablado de la caja negra he visto todo lo que es previo a la caja negra y posterior a la caja negra y la tarea es hacer un diagrama parecido indicando los aspectos de productividad de innovación de creatividad fidelización de clientes en otras palabras competitividad ¿Y dónde lo van a hacer? De McDonald's. Le estoy poniendo el video de la historia de McDonald's. Entonces, escriba, por favor, señorita delegada, en el chat, lo siguiente. Delegada, ¿me escucha? ¿Está bien, profesor? Ya. Sí, profesor, ¿me escucha? En relación a la tarea... de McDonald. Dos puntos. Primera pregunta. Usando JamBoard hacer las características de productividad, o sea, eficiencia y eficacia. ¿No? Mencionados. Identificar la eficiencia y eficacia. Mencionados. Segunda pregunta. Mencionar las características de competitividad ¿no? aparte Luego de responder, eh, para responder a estas preguntas, a la pregunta 1 y 2, deberán haber revisado el Jamboard de la clase y el video, el link del video de YouTube sobre McDonald's. A publíquelo por favor. Listo. Piero Torres, ¿es claro? claro no tiene profesor? Ya. No Brian bien. Velasco, ¿es claro? Sí, profesor. Darlene Romero, ¿se entiende o no se entiende? Sí, profesor. Ya. A ver, Jack, ¿está claro lo, la tarea? Jack, Alfredo. Sí, ya que estará haciendo debajo de su cama. Javier taquía profe. Yo le tengo alguna pregunta. A ver. ¿cuál es? que usted no está pidiendo identificar la eficiencia y la eficaz de McDonald's. Así es. Y además, cómo su calidad, su creatividad, su innovación. Así, La parte características de, de creatividad, características de innovación, características de fidelización del cliente. Todo eso me tienes que indicar cuáles son los aspectos que, que están relacionados con eso. Que al final puedes decir que McDonald's es competitivo. Ok. ¿Y todo eso en Jamboard? Lo puedes poner en Jamboard, sí. ¿Pero puedo usar Word, PDF? Claro, tú eres libre, hermano. Ah, okay. Si te Gracias. permite subir en, en Jamboard, lo puedes subir... O lo puedes hacer, eh, tú elige, porque lo que quiero es que en el blog aparezca tu trabajo. En el blog lo subimos, entonces. Sí, sí, sí. sí. Todo se hace okay. en el blog. Yo, profesor. Gracias. Ya. ¿Alguna Pero pregunta, profesor. jóvenes? Sí, dime. Sí, disculpe, profesor. Eh, sí. ¿Tenemos que hacer, o sea, solo mencionar las características y lo que nos ha pedido, o tenemos que hacer un diagrama, tipo el ejemplo que nos hizo? Mira, si tú te explicas mejor con un diagrama, es porque sabes hacer diagramas. Si tú te explicas mejor haciendo un esquema o lo haces en texto, yo lo dejo a tu capacidad de comunicación. Ok. Está bien. Ahí está bien, está bien. Listo. Eso es... Tú tienes el blog, tú tienes una herramienta y tienes un montón de cosas. Ya depende cómo las utilizas. Puedes hacer copy-paste y lo haces en y eh, lo puedes hacer usando un aplicativo eh, como el Jamboard, ya depende de ti. Lo que quiero es que me digas, la primera pregunta, ¿cuáles son las características de productividad? O sea, ¿qué es lo que hace eficiente a McDonald's y qué es lo que hace eficaz a McDonald's? ¿No? También, la segunda pregunta es, quiero que me digas concretamente del video, ¿qué es lo que es, hace que, es, que sea creativo, sea, bueno, ya hemos dicho que es productivo, también que sea innovador? Y que logre fidelizar al cliente y, y, y llamémosle todas esas características por lo cual le dicen que es competitivo. Bien, sí, profesor, va, oh, Javier. Sí, y, y, señorita delegada. Delega. Disculpe, tengo una duda. Entonces no es necesario hacer el trabajo en Jamboard. No, puedes usar el Jamboard como ejemplo que te estoy dando. no Ah, está bien. El eh, Profesor, disculpe, la semana o oh, bueno, la clase pasada me dijo que le recordara sobre el trabajo que nos iba a dejar en grupo. Y nos dijo que iba a mostrar un primer avance. Ya. Entonces, gracias. Eh, a ver, señorita Giselle, presente en pantalla Trello. ¿Tiene cuenta en Trello? Ah, está bien, profesor. A ver. Disculpe. ¿Tiene cuenta en Trello? ¿Abierto eh, cuenta? No, no me la creé. Ya, entonces ahorita va a crear su cuenta. Ya, a ver, un segundo. Profesor, ¿ve mi pantalla? Sí, señorita. Ya está. Bien. Trello, doble L. Ya, ingrese ahí. Iniciar sesión. Cree su cuenta. Ya, ponga su cuenta ahí, su... Ah, eh... Bueno, ojalá. Ah, ya, tendría que crear en todo caso. Y puede usar su cuenta de, de, de email también. Lo que usted considere. Tiene que ser la cuenta de uni, ¿verdad? Usted decide, señorita. Usted es dueña de sus actos. Ah, está. Bien. Hasta que se case. Una vez que se case, ya tiene que pedir permiso al esposo. <risa> Segura. Ya. Entonces, Bien. supongamos que usted quiere eh, ponga eh, equipo ideal de, de, de taco, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ponga eh, nombre ponga equipo III. Eh, I, I, introducción a la ingeniería industrial. Equipo, I, I, I. Ya está. Introducción a la ingeniería industrial, bueno, sería ahí. Así es. Seleccione la opción, espacio de trabajo. Pon educación. ¿Este? Lo que usted considere. Ya, ingeniería. Ya. Escriba la dirección del correo y es para el equipo, ¿no? Pon, ya, escriba, ponga, ponga... Eh, eh, por ejemplo, ¿a quién quiere añadir? Eh, bueno, ya tengo un equipo con ya, mi compañero ya. Joseph. Ya, ponga ahí, Joseph, el correo de Joseph. Eh, no lo tengo a la mano. Eh, a ver, a ver si Joseph. Lo podría Joseph, dictar. Joseph, pon tu correo en, en el chat. Sí, sí, profesor, ahorita le digo. A ver, mete goles. <risa> eh, o me lo podrías dictar, por favor, porque no puedo ver el chat. Ah, vale, vale, ah, no. Joseph. Ahí, espera. Ahí, sí se puede, al parecer. Sí, sí. A Joseph, no te hagas, de, no demores, pues, acuérdate que está con la delegada. Ya lo pasé Ahí está. Yeah. Sí. Yeah. Eh, mi compañero Dani. mi Compañera Dar Darling. A ver. ¿Te lo, lo digo o te lo paso eh, por el chat? Pásamelo por el chat, por favor. Ya vale. Igual, pa igual para Darling. <risa> Listo, estar, profesor. Continuar. Ya, entonces acá lo que vamos a hacer es eh, tipo iniciar. Eh, no, ese es el de abajo. Ahí más. Ya. Eh, ¿Qué más? Eh, ingresa al tablero. Eh, no me. No, bueno, arriba. no me parece, profesor. Gratito, gratito. Espacio estándar, eh, tableros ilimitados. Creo que es abajo. Empezar es? sin business, abajo. Ajá. Ahí, ah, ¿verdad? Sí, sí. Gracias. Ahí, gracias. Ya, vamos allá. Ya está. Entonces, ahí lo que tienes que poner es, por ejemplo, eh, el trabajo es eh, el, el trabajo que hemos hecho ahorita, ¿no? Que es sobre. McDonald's, ¿no? Eh, revisen cada uno, ¿no? Ya hacen la tarea, revisen cada uno y el día viernes eh, tienen que tener su propuesta de respuestas. ¿Está bien? Entonces cada uno va a ver el video, va a hacer un resumen y, y va a ver qué es eficaz en el video, qué es eficiente, como McDonald's. No, no estoy hablando de algunos negocios que se mencionan ahí. No. Profesor, disculpe, entonces el trabajo que acaba de dejar ahorita es grupal. Sí, grupal mejor. Sí, para ah, que ya. puedan eh, usar eh, el, trelo, el trelo. ¿Está bien? Mejor. Ah, ya está bien. Y profesor, respecto al... Trelo, otro trabajo, perdón, perdón te, señorita. El trelo se puede poner en el bloca, por si acaso. Ah, está bien. en el bloque, O sea, lo que, eh, eh, permítame, lo que el trelo permite hacer es gestionar trabajo en equipo, ¿está bien?, y lógicamente le puedes poner un fondo, etcétera, le puedes escucho que revises, y además ese resultado lo puedes presentar en el blog, Tienes que aprender, a, a, a, mira videos, mira tutoriales que existen, son muy bonitos, porque eso como recién estás comenzando en este campo, vas a ver que cuanto más trabajos en equipo hagas, estos software te van a ser muy interesantes, ¿está bien? Entonces, resumiendo, lo único que me interesa es que sean reunidos hasta la próxima jueves, por lo menos dos veces como grupo, ¿no? Porque automáticamente ingresan y se queda registrado la reunión, ¿está bien? Entonces, a, a, hablen un tablero, tal día... Ponen los avances, hacen los comentarios, si quieren ponen el link del video, hacen un comentario al link. Tiene versatilidad, no es difícil. Si fuera difícil, entiéndame, si fuera difícil no les pediría. Lógicamente al principio hay que cometer errores, que es natural. Natural, no hay nada nuevo bajo el sol. Lo que sí es, cuanto más te vas ubicando, más vas cometiendo errores, más más vuelves a tener habilidades y vas mejorando al final, ya no cometes errores. ¿Está bien? ¿Está claro, delega? Delega sí, ¿me escucha? Listo. Deje de compartir, por favor. Eh, sí, profesor. Está bien. Profesor. No sé. Sí, sí, dime. El trabajo que acaba de dejar es grupal. ¿Y cuándo sí. se hace? Todo es después de una semana. Ok, gracias. Todo. Lo que estemos es semana a semana. Acuérdense que hay, la metodología es, sincrónica es lo que hacemos en clase. Asincrónica son las actividades que dejo para hacer en las siguientes semanas. ¿Está bien? Y ya tenemos medios. ¿Cuáles son los medios? El blog. Otro medio, el iBinders. Otro medio, univirtual. Otro medio, estamos usando el Trello. ¿Y por qué? Porque en la vida debe darte cuenta que todos son esos ayudas para tu aprendizaje. ¿Está bien? En la medida que te sea fácil, al inicio te cuesta, como todo, toda cosa natural cuesta pero si te acostumbras, te vas a dar cuenta que vas a tener un potencial que te va a marcar la diferencia. ¿no? Eh, eso es. ¿Alguna pregunta? Piero, Ismael, Sanes. Entonces el, ¿San? grupo, el, ¿El grupo tiene una cantidad determinada? Sí, pues no va a ser grupo de uno, pues ocho. Mínimo cuatro. Tres, ya, bueno, si hay un gordito, tres, pues, ¿no? Pero sí. traba busquen trabajar mínimo tres, trabajo en grupo, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen que acostumbrarse, lo he dicho y lo mantengo. Tú, como ingeniero, no vas a ser un hongo, un topo, que vas a estar tú y, y el mundo no interesa, ¿no? no mm. Tienes que acostumbrarte. Lógicamente, acá en pandemia tenemos dificultades, pero este software nos ayuda, ¿no? Eh, frente a una restricción, tenemos que encontrarle caminos para solución, ¿está bien? Eh, ¿Está claro, Piero? Claro. Listo. ¿Sanes? Sí, profesor. Una pregunta. Pero... Ninguna. Profesor, Ninguna. una pregunta. A ver, Willy, por favor. ¿El trabajo de McDonald's se va a subir al Trello? Eh, sí, pero el Trello también lo puedes subir al, como ya trabajo, y todo lo se va a ver ahí en línea, ¿no? Pero eh, cuando tú ingresas al Trello, todo lo que trabajas en el momento no se ve, sino los resultados a finales. ¿Te es como si entraras a tu cuenta de correo. Trabajas ahí y nadie lo ve, pero ya tú lo puedes hacer público un archivo de ahí, ¿no? Igual es el Trello. El Trello te permite trabajar en equipo, solamente el equipo ve. Y Más adelante, cuando haya más trabajos, más hagamos, yo les voy a pedir que me permitan, le doy mi correo para que me permitan accesar a mí, ¿no? Entonces yo puedo ver en, en, en directo sus, sus, sus reuniones. Se da cuenta. ¿Está bien, Willy? Señor Willy, ¿me escuchó? Sí, listo, sí, pues. listo. A ver, eh, Brian Velasco, ¿entendido? Sí, profesor. sí. sí. sí A ver, eh, Luis Torres Guerra, ¿se entendió? Sí, ingeniero. A ver, la familia Torres, hay otro Torres acá, Pierro Torres, todos son Torres. ¿Ah? A ver, el, el señor que no habla mucho, Sane Ruiz, Abraham. Sí, profesor. ¿Entendiste? Sí. ¿Seguro? Así a ver, es. Vamos a ver, ¿eh? vamos a ver el próximo jueves si ese es el primero en sustentarlo. A ver. Joaquín Rojas. Mario, Joaquín Rojas. Sí, profesor ¿Entendiste? Sí, ¿Sigues en la zona Grone? No, no A ver. Giselle Silva, la delegada, ¿no? Giselle Silva. Sí, profesor. Ya, gracias. No, que siempre me olvido su nombre, señorita. Usted me debe, me debe plata, seguro. Me olvido su nombre. Ya. A ver, eh, Aldair Sabino Domínguez. Pero yo tengo una pregunta. A ver, pregunta, socio. El trabajo acerca exactamente de qué es. El trabajo consiste en que tú veas el video y tomes en cuenta la información que está en el Jamboard sobre lo que es productividad, eficiencia, eficacia y competitividad, que para ser competitivo tiene que ser productivo, tiene que ser creativo, innovador, fidelización de clientes. Y todo eso... ¿Ah? que he explicado, lo pones en práctica viendo un video. El video es sobre la historia de creación de McDonald's. En esa historia cuentan la historia de que un señor con su hermano crearon una empresa que llevaba su apellido McDonald's y tuvieron muy buena aceptación porque tenían dos elementos iniciales, ¿no? Eh, era en una zona de, de mucha de tráfico y además eh, tenía de tal manera sistematizados sus tiempos y espacios que se demoraban lo mínimo en procesar y, eh, y entregar el, la hamburguesa. ¿no? Entonces tuvieron mucho éxito y un día un vendedor de de máquinas porque un, una sanguchería no son necesariamente para de los sanguíneos tienen que tomar una bebida y normalmente en las noches las bebidas calientes son el café el chocolate, ¿no? entonces unas máquinas expendedoras de, de este café era este señor que vendía a nivel de, de los estados de Estados Unidos iba recorriendo y vendía hasta que vio esta empresa de McDonald's y vio que el sistema que tenían era muy bueno y tenía mucha acogida. Y se dio cuenta porque le compraron no uno, sino dos, tres máquinas, cuatro máquinas de café. Y expendedoras que normalmente las empresas estas compraban una y eso. Y, y entabló contacto y... Este señor creó el concepto de comida rápida, ¿no? Precio bajo, y, eh, los procesos tiempos reducidos y una zona de amplio parqueo, ¿no? Entonces, de eso trata el video. ¿Está claro? Listo, por fin. ¿Alguien de los presentes tiene dudas del trabajo? El Trello es un medio para reunirse. Revisen, en, en YouTube hay bastantes videos, características, le pueden poner fondo, imágenes, cosas bonitas ahí. Pero poco a poco tenemos que usarlo. Así como estamos usando el blog, para el caso de la presentación, también pueden usar el Trello para reuniones. ¿no? Y otra base de datos que tenemos es Liveinder. ¿no? Y más adelante usaremos más todavía. Pero ahorita eso es lo único que vamos a ver. Bien, entonces voy a hacer un resumen de lo visto. A ver, el señor, la señorita Darlene Romero, ¿puede presentar en pantalla, por favor, su trabajo en el blog? Sí, profesor. A ver. Ya, Santiago Antunes de Mayolo. Un gran ingeniero y Henry Fallón. Perfecto. La primera pregunta, la segunda pregunta. Listo. Listo. Está muy bien. Muy bien, jóvenes. Perfecto. Bien. A ver, muchas gracias. Deje de presentar, señorita. Y a ver, nuestro amigo Javier Taquía. Javier, sí, profesor, presente en pantalla tu trabajo, por favor, en el blog. Uh -huh. Uh -huh. ¿Qué haces? ¿Estás enseñando tu, tus matemáticas? Ahí está. Yo soy contemporáneo de este señor Burton. Eh, realmente es un ingeniero eh, muy interesante este señor. Es electrónico, es ingeniero eh, especializado en mecánica y se ha especializado en ciencias. Y está manejando lo que es la teoría de cuerdas. Ustedes saben que la teoría de cuerdas, para explicarse, tiene que eh, desarrollarse toda una, una matemática diferente para entender. Y este señor es habilísimo. Estudió en la uni. Muy bueno. Actualmente enseña en una universidad muy importante, el MIT. Bien, ¿el siguiente cuál es? Emilio Rosenbach. A ver, háblanos de Emilio Rosenbal. ¿Quién es, Flaco? ¿Quién es? Pues, Profesores, que no encuentro mi trabajo, estaba acá. Pero no era de él. Era de, Delegado, Delegado, de perdido su trabajo. No, sino que no era de Pedro Palomé y de, de, de, de Nicolás Tesla. De él sí le puedo explicar, de, todavía vi varios videos de Nicolás Tesla. Ya ves, y después dice que no eres aliancista. No, no, está presentando Es que está aquí. Dice si, que si lo publiqué todavía. Pero no pasa. Mira, eso es elemental. Mira, si tú ves arriba, no está en el blog. Sí, no, no lo publiqué al mismo día, 8 de abril. Lo que has publicado seguro ha sido en tu blog. Tienes que tener mucho cuidado, no te vas a equivocar. Bien, perdón, es que... Ya... La vez pasada también lo miré así y lo volví a ver y veo así, pero lo publiqué otra vez y aparecía ahí donde estaba. Profesor, si sí, ¿sí está el trabajo de Javier, se lo presento, sí, sí, es que se a lo ver, en pantalla. Deja de compartir que la señorita te ayude. A ver, las mujeres son más rápidas que los hombres, ¿no, no puede ser? ¿eh? A ver. Ahí está, este es Pedro Paulet, un gran ingeniero. Fue, sabe que la razón de este ingeniero era, toda su carrera la hizo en la diplomacia de Perú. Fue diplomático y además investigador. ¿no? Nicolás Tese, está bien. Y la respuesta a las preguntas, ¿cuáles son? Ya. Bien. Está muy bien. Muy bien, señorita Darlene, muchas gracias. Bien, eh, yo lo que quisiera, jóvenes, es eh, ya hablar en forma personal con eh, varios de ustedes, ¿no? ¿En qué sentido? Yo estoy eh, terminando de hacer mi, mi tesis y necesito entrevistar a... Eh, digamos, personas que eh, de la entrevista quiero saber cómo es su actitud investigativa en este ciclo y probidad académica, que es unas preguntas que he preparado. ¿no? Entonces, eh, yo lo voy a molestar a través de su correo eh, para reunirnos y, y de la entrevista. Eh, necesito hacer entrevistas a, tanto a jóvenes como a las señoritas para poder eh, terminar mis, mis, la parte de usar unos aplicativos del Atlas T para hacer análisis cualitativo, cuantitativo también. Entonces, eh, en ese sentido lo, la secretaria de la oficina los va a llamar a algunos porque necesito un grupo nada más, ¿no? Vamos a elegir y les voy a agradecer si me apoyan para poderlo concretar las entrevistas. ¿no? Si es posible esta semana, puede ser el sábado o domingo. En, ese, en esa situación es que les comento, ¿no? no se vayan a sorprender si los invitamos a una reunión que es por básicamente hacer preguntas sobre... Los aspectos de investigación, actitud investigativa, mejor dicho, y actitud de probidad académica, ¿no? Que son preguntas que eh, es parte de la investigación que estoy haciendo para la facultad, ¿no? Yo hago un doctorado en educación y la facultad eh, se beneficia porque estoy haciendo sobre eh, estas, estos temas para los primeros ciclos de ingeniería industrial, ¿no? Entonces, eso es lo que estoy avanzando. Bien, jóvenes, resumo el tema de esta semana. ¿Qué hemos visto? Hemos visto en forma, digamos, esquemática, ¿no?, visual, que debemos entender por productividad, ¿no?, y hemos visto un recuadro que hemos identificado en la parte de adentro, que es la caja negra, que todavía no hemos visto que es en la caja negra. Es, hemos insinuado que hay procesos. ¿está bien? Pero antes de entrar a la caja negra, hay proveedores, insumos que se requieren, hay directos indirectos. Por el lado de salidas, tenemos de esa caja, tenemos productos... Me produce subproductos o mermas y nos hemos hecho una pregunta ¿qué pasa si compro más insumos que lo que necesito? no estoy usando bien mi plata porque tengo insumos que no voy a usar y es capital inmovilizado o si es al revés, que tengo menos insumos que los que necesito entonces ¿qué va a pasar? que mi proceso adentro de esa cajanera no va a trabajar bien porque le faltan materiales entonces, eso se llama eficiencia. Uno tiene que ser eficiente, ni más que te sobre, ni menos que te falte. Parece sencillo, pero es todo un proceso de gestión y hay herramientas para hacerlo. Por el lado de productos terminados. ¿Qué pasa si yo produzco más de lo que, neces lo que necesitan mis clientes? ¿Qué va a pasar? Que me va a sobrar. Y eso que me sobra no lo vendo. Lo voy a tener que poner como subproductos o de repente pérdidas. Eh, Entonces, si yo produzco más de lo que mi cliente necesita, no es bueno. ¿Qué pasa si es al revés? Que produzco menos que lo que mis clientes me piden. Entonces, va a haber el cliente te va a aceptar la primera vez. La segunda, cuando ve que no tiene lo que están buscando, se va a la competencia. Entonces, ni produzco más de lo que mi cliente necesita, ni debo producir menos que lo que mi cliente necesita. Eso se llama eficacia. En una organización, primero tenemos que ser eficiente y eficaz Y eso se llama productividad. ¿Qué también debemos ser? Hoy en día, con tanta competencia que hay, no solamente debemos ver al interior, de la organización sino también qué es lo que hace otros que yo tengo que hacer mejor que ellos para que la competencia, ¿no es cierto?, hacer otras cosas mejores que la competencia para que mis clientes o el mercado me prefiera a mí y no a la competencia, entonces no basta solamente ser productivo, tengo que ser competitivo y ¿qué es ser competitivo? productivo, innovador, tener un producto de calidad y fidelización de clientes. Todo eso, hemos dejado una tarea, que es ver un video ¿no? de la historia de McDonald's y pueden ustedes, después de ver el video, tener claro qué aspectos de McDonald's lo hacen que sea eficiente ¿Qué aspectos de McDonald's lo hacen que sea eficaz y, en otras palabras, que sea productivo? ¿Y qué aspectos hacen de esta empresa, que ha crecido mucho a nivel mundial, que hace que sea innovador, que sea creativo, que sea fidelización de clientes, que tiene una marca y calidad? Calidad al precio justo, porque tú le puedes dar mucha calidad y precio bajo. Entonces, ¿qué sucede? Estás mal barateando tu producto. O al revés, le das poca calidad y un precio alto tampoco. ¿no? Esto da un precio, una calidad al precio justo. Entonces, eh, esas son las preguntas que hemos dejado. Y eh, le hemos dicho también que vayan al Trello y saquen su cuenta. Formen este trabajo en grupo. Y, y lo presentan los próximos jueves. ¿Está claro, delegada? Sí, profesor. Muchas gracias. Entonces, eso sería todo. Ha sido un gusto tenerlos. Cuídense, por favor, jóvenes. Yo sé que no estamos en el mejor momento de la pandemia. Y la, a ustedes no le va a pasar nada, pero el problema no es a ustedes que son jóvenes, ¿no? sino a sus seres queridos. Uno hay veces si se cuida, si evita eh, ser contagiado o estar eh, sin los cuidados. Entonces puede suceder que en ese descuido estés contagiando o llevando el virus a tus seres queridos. ¿no? Y nadie quiere hacer eso. Entonces cuídense, tengan las precauciones del caso. Y nos estamos viendo que tengan un buen fin de semana. Somos cremas.